Una de nuestras prioridades es promover un modelo económico en el que las personas, el medio ambiente, estén en el centro. Una de nuestras herramientas es la calculadora de huella de CO2, donde calculamos cómo nuestras actividades, las actividades de las entidades, tienen implicaciones medioambientales y bueno pues como deriva de todo eso está también la restitución eh, y la compensación de, de la huella de carbono y, y bueno pues devolver a la naturaleza aparte de lo que lo que le hemos eh, arrebatado la idea es eh, hacer una plantación para compensar las emisiones de, de CO2 que se generan pues, por la actividad de, de las entidades de, de la red, que, que primero se calculan, luego la, la cosa es intentar reducirlas ¿vale? al, pues al mínimo, y las que no se pueden reducir porque hay cosas que, bueno, pues que son, son propias de la vida cotidiana y no se pueden hacer de otra forma, pues se compensan con... ...con plantaciones que lo que hacen es absorber ese, ese CO2... ...que nosotros eh, genera, producimos ¿no? ...y bueno, pues la plantación se va a hacer en, en este bosque... ...que se quemó en, en 2012, en la parte de, de abajo... ...más o menos es una superficie de, de una hectárea... ...y se van a poner especies propias de, de esta zona... ...las que por sí solas pues saldrían...